¿Tienes una historia en tu cabeza y quieres escribirla? ¿Es la primera vez que vas a escribir un cuento? Puedo darte una serie de consejos que te ayudarán a escribir. Bueno, si vas a escribir una historia, tienes que tener dos cosas en mente. La primera es el qué y la segunda es el cómo. Voy a explicar a qué me refiero. El qué se refiere a qué voy a escribir. El cómo se refiere a cómo lo voy a escribir. Primero vamos a hablar del qué. Del qué se dicen varias cosas. Por ejemplo... Se dicen que en el mundo solo hay 10 temas. También se dice algo contrario. Se dice que en el mundo hay muchísimos temas de los cuales hablar. En lo personal, yo soy de la idea de que solo existen 10 temas en el mundo. Lo que hace la diferencia entre una historia y otra historia es el cómo contamos la historia. Vamos a pensar en el tema más clásico de la humanidad. Para mí el tema más clásico de la humanidad es rescatar a la princesa. La Iliada se trata de rescatar a la princesa. El Ramayana se trata de rescatar a la princesa. Y bueno, permítamelo decirlo. Mario Bros. se trata de rescatar a la princesa. The Legend of Zelda se trata de rescatar a la princesa. En mi opinión, el viaje de Shihiro se trata de rescatar a la princesa. Es la misma historia. Claro, el viaje de Shihiro la princesa es la que se rescata a sí misma y se hace una diferencia entre las otras historias contamos el mismo tema con muchos diferentes comos. bueno, si tú vas a un manual convencional para aprender a escribir cuentos o en la primaria el formulario que nos dan para un cuento es el de tener una introducción tener un nudo y luego tener un desenlace es decir, la introducción, tener un problema o sea, un conflicto, y luego resolver ese conflicto, resolver ese problema. Ese es el esquema básico que dan, pero no, es, es, es falso, ese esquema no es necesario. Y es tan esquemático que no ayuda a resolver gran cosa. Desde mi sistema de literatura, la clave es un esqueleto estético. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que necesitas un esqueleto demasiado bello, que le dé todo el ornamento a lo que estás escribiendo. Vamos a ir a ejemplos prácticos. Yo tengo un libro de cuentos. Mi libro de cuentos se llama Cuentos de Sanil Vanguardia y se vende en Amazon. Abajo está el link para, si te interesa, lo puedas adquirir. También tengo una novela. Esta novela que se llama Wagner Parkyut, yo la construí desde una experiencia estética. Y les voy a platicar. La historia de mi novela nació cuando vi este mosaico de Antoni Gaudí. Por favor, quiero que vean este mosaico, de verdad, es un mosaico increíble. Obsérvenlo, obsérvenlo con detenimiento y siéntanlo, porque es un mosaico que ordena los colores, ordena las formas y te está diciendo algo, al menos a mí me dijo algo este mosaico. Cuando vi este mosaico de Antoni Gaudí, tuve en mi mente la idea de una ciudad que se transforma en una flor y a partir de ahí construí mi novela ese fue mi esqueleto estético una ciudad que se transforma en una flor yo ya tengo mi qué la siguiente parte es cómo voy a contar la historia pero yo, yo, yo, yo podría pasar todo un video hablando o más hablando sobre la belleza de este mosaico y en especial sobre Antoni Gaudí pero bueno no hay tiempo si te interesa conocer todo lo que pienso de este mosaico, puedes adquirir mi novela. Está en Amazon y abajo está el link en la descripción del video. Bueno, hay que volver al tema. Cuando ya tienes un qué, ahora hay que resolver el cómo. Y hay varias preguntas que resolver para saber el cómo. ¿Vas a tocar el tema desde una postura triste? ¿O vas a tocar el tema desde la alegría? ¿Vas a usar palabras formales ¿O vas a usar palabras informales? ¿Quién va a contar la historia? ¿El narrador omnisciente, el personaje principal o personajes secundarios? ¿Vas a contar tu historia de inicio a fin o vas a empezar por la mitad para llegar al final y terminar en el principio? ¿Hay quien hace eso? ¿O vas, a ¿O vas a contar el final y luego la el nudo y al final el inicio? También se puede hacer esa estructura. ¿Dónde sucede la historia? En qué época, en el futuro, en el pasado, en el presente, en una época histórica inventada por ti mismo, ¿dónde sucede la historia? Todo esto es el cómo. En mi experiencia te puedo decir que estas preguntas no las tienes que resolver todas. Para mí es más importante el qué. Una historia que no tiene un tema o no tiene un eje estético se va a caer. El cómo lo puedes cambiar y de hecho las personas que te lean te van a decir, oye, hubieras cambiado esto y has cambiado esto, pero el esqueleto estético es el que no debe de cambiarse. El cómo puede cambiar, esa es opinión mía. Vamos a pensar en el ejemplo de que tienes el cómo, cómo suceden las cosas, pero no tienes el tema, no tienes el qué va a suceder. Bueno, en ese caso se puede hacer un proceso un poco diferente. Antes de eso te recomiendo que tengas una libreta y que en esta libreta anotes todo durante tu día. Las ideas que se te vayan ocurriendo. Las palabras que se te vayan ocurriendo para tu novela o para tu cuento. Y las vayas guardando. Para después pasarlas a, al PDF que hay que escribir. Eso, eso es una realidad. El día de hoy escribimos en libretas, pero... Para que tenga una realidad hay que pasarlo a la computadora. Y claro, tienes que sentarte. Tienes que sentarte a escribir. Esto no, lo puede, esto no se puede evitar. Puedes escribir en el celular todo lo que quieras. Yo a veces lo hago, pero... Tengo que pasarlo a la computadora y subirlo a un archivo Word para después a un archivo PDF y poder mostrarlo. Tienes que sentarte a escribir. Bien, entonces cuando tienes el cómo vas a escribirlo, pero no tienes el qué, pues en tu mente debes de tener bien visualizado a tus personajes, el contexto histórico, o la falta de contexto histórico, o la estructura que quieres realizar, y después resuelves el qué. Quisiera que me dieras tus comentarios referente a si ¿sí es posible empezar una historia con el cómo. Hay un proceso en el que debes mantener la imagen en tu mente y vas a ir escribiendo cómo suceden las cosas. Tienes que tomar decisiones cuando vas a escribir. Quiero que suceda esto por esto y por esto y por esto. Lo puedes cambiar en una segunda o, o en una tercera lectura. Mm, claro, está la estructura del clímax y del anticlímax. Bueno... Sí, en tu novela o en tu cuento vas a escoger la escena cumbre, la escena máxima. Esa escena tiene que ser el máximo espectáculo donde se combina la imagen poética y la expresión verbal. A través de las palabras estás introduciendo en tu lector algo fascinante, un gran espectáculo. Tienes que pensarlo así, es el gran esqueleto estético. Cuando ya tienes el qué, cuando ya tienes el cómo, la siguiente etapa es darle una lectura y cambiar las palabras que no te gustan. Bueno, de estos temas, este video no es la última palabra. Se puede hablar toda la vida referente a este tema, pero por favor, platícame, ¿qué es lo más difícil para ti a la hora de escribir? En la medida que pueda, yo espero poder contestar a estas preguntas o al menos compartir un poco de mi experiencia. O a su vez, que me compartan de su experiencia a mí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Por favor, si te gustó, dale manita arriba y suscríbete al canal.